Tu buena plata te habrán pasado en los sobrecitos, estafadora, mentirosa, destrozaron a Mariana Fabiani. Mariana Fabiani es una de las mujeres más bellas, talentosas y divertidas de la televisión argentina, con una característica que pocas celebridades tienen, la capacidad de conectar, realmente con el público. Posiblemente solo Susana Jiménez posee ese don de ser capaz de hacer sentir a un niño, un adolescente o un anciano que le está hablando, desde la pantalla, directamente a ellos, de manera clara y sincera, sin filtros ni falsos divismos. Esa capacidad de ser natural siempre, dentro y fuera de la pantalla. Hizo que Mariana se convirtiera en una mega estrella de las tardes del 13 y que cada vez logre más y más rating, sin embargo, como suele suceder en la Argentina, incluso ella recibe cuestionamientos. Aprovechando las redes sociales, muchas personas atacan a la conductora. Especialmente por lo que consideran sería su defensa del gobierno de Mauricio Macri o su posición a favor de la despenalización del aborto. Punto centrado Clara Clarita Og, llamativo que no hablen de la explosión en la escuela de la provincia. Punto centrado Roxy-Bajo-Munoz. En vez de investigar tanto los cuadernitos Q no están ni los originales por Q no investigas los aportes muchos cuesta está todo probado, tu buena plata te habrán pasado en los sobrecitos, estafadora, mentirosa. Punto centrado Tefilover.1610, almohadilla Mariana Fabian y cara dura vos vas a conducir un sol para los niños. Signo de interrogación das vergüenza pidiendo que los maten y vas a ser hipócrita pidiendo que los ayuden. Ustedes son unos cara dura. -a -a. Espero que pajen por cada vez asesinado por sus madres por ustedes. Punto centrado Mirza y le Vega. Ruego que honres la decencia de tu ascendencia y no te pongas a conducir un sol para los niños. Te vas a poner el pañuelo verde sobre el buzo de UNICEF. Signo de interrogación, sé coherente por favor. Punto centrado Millán Gabriela Natalia. Yo vi el programa de hoy. Siento que están tapando la responsabilidad que tiene el gobierno en la muerte de los trabajadores de la educación. Tristísimo. Punto centrado mágico-c3, arroba alplex 678 trabajé en un restaurante donde solo a ir, y trataba despectivamente a los mozos. Punto centrado cabeza-dura-bajo bajo y bajo voz, no apoyes a los asesinos de niños de UNICEF.